En el marco de la Semana Santa se conoció la información de que el dirigente político y magisterial Juan Tavares fue detenido por miembros de la Policía Nacional en una de las playas de Puerto Plata porque presuntamente estaba en una playa clausurada. En el día de hoy el también comunicador calificó de atropello la detención. Es la misma típica e histórica postura de la policía